Tenemos que calcular el excedente de los consumidores existente en el mercado que está representado en este gráfico. En este mercado se intercambian 800 unidades de producto a un precio de 200, de 200 unidades monetarias. Sin embargo, existirían personas que estarían dispuestas a pagar, porque así nos lo indica la función de demanda, por ejemplo, 245 y sin embargo están pagando 200, se estarían ahorrando 45. Otros estarían dispuestos a pagar 230, y solo pagan 200, luego se ahorran 30. Otros estarían dispuestos a pagar 220, y solo pagan 200, porque, puesto que ese es el precio de equilibrio. Vemos, por tanto, que se están ahorrando todo lo que tenemos señalado aquí en el, en el gráfico, y que sería ese triángulo que tenemos ahí este recibe el nombre de excedente de los consumidores. Para calcularlo, lo que haríamos sería hallar el área del triángulo. Un triángulo cuya base mide 800 y cuya altura es la diferencia entre 250 y 200, es decir, 50. Por consiguiente, el excedente de los consumidores sería el área de ese triángulo, base por altura, partido por 2, es decir, 800 por 50 partido por 2, que son 20.000 unidades monetarias.